Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo, feliz día para todos mis queridos hermanos, aquí ya en la víspera de la celebración de nuestro jubileo diocesano la conclusión del año jubilar, esta tarde en todas las parroquias tendremos una hora santa, agradeciendo a Dios la bendición de estos 50 años de iglesia, el trabajo, el servicio, la entrega generosa de tantos sacerdotes religiosos, obispos, laicos, catequistas, cada uno se quedaría haría corto en la gratitud a Dios, porque es tanto lo que hemos recibido a Dios. Tanto, tanto, mis queridos hermanos, que ojalá podamos ir a nuestra parroquia y poder celebrar ahí la acción de gracias, de delante de Jesús sacramental. Todo, todo ha sido, todo es y todo será una bendición de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos... Bueno, mis queridos hermanos, San Lucas capítulo 11, versículos 37 al 41 es el texto del Evangelio de hoy. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Den a de lo dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vea, queridos hermanos, muchas veces nosotros nos preocupamos y nos angustiamos por las cosas externas. Claro que hay que preocuparnos. El aseo, la higiene, la buena presentación, eh, los detalles son importantes. Pero más importante es que lo de adentro esté limpio, que el alma esté limpia. No tiene sentido, mis queridos hermanos, que. Nos esforcemos por lo externo y que lo interno esté ahí, en pecado, sucio, de cualquier forma. Nada que avanzamos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento personal. Esta palabra hoy, en, en estas vísperas de la conclusión del año jubilar, sí que nos cuestiona nos campanean hermanos, lejos la apariencia, la hipocresía. El Señor conoce todo, sabe todo. Vayamos delante de Él en gratitud, alabando y glorificando a Dios. Alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día para todos mis queridos hermanos.